Hola a todos, sean bienvenidos a mi guía de Halo Combat y Bob para dificultad legendaria. Estas estrategias te ayudarán a superar el juego en la dificultad máxima de una forma más o menos sencilla, alcanzable básicamente por cualquier jugador que tenga una experiencia básica con este juego.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 ¡Vamos! La... ¡Vamos! ¿Qué ¡Señor! ¡El capitán le necesita en el puente ya! ¡Sígame! ¡Toma! ¡Socorro! ¡Aquí!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 buena suerte jefe mm, tu arquitectura se parece a la del Autumn. nada de ideas raras no está cargada hijo tendrá que encontrar munición sobre la marcha bien comencemos cuando vayas a la mitad de este pasillo vas a obtener munición para tu pistola y habrá tres Grunts, los cuales puedes matar muy fácilmente con ella. No te preocupes si no puedes disparar directo a la cabeza. Al atravesar esta puerta vas a tener un rifle de asalto. Cambia de vuelta a tu pistola y trata de matar al run que está al fondo. Cuando lo hagas, los Elites se voltearán, te darán la espalda y los vas a poder asesinar con tu rifle de asalto. Te recomiendo esta arma porque tiene mucho mejor alcance para el ataque cuerpo a cuerpo. Después la por una pistola de plasma y en esta esquina es un lugar seguro donde puedes tú a distancia matar a los drones y a los elites. Te recomiendo primero que hagas por los drones para que estés a salvo de sus granadas. Utiliza a los marines como distracción. Ellos harán su trabajo. No te preocupes si no sobreviven. Eh, no son realmente útiles. Desde aquí puedes este. Matarlos y con el siguiente cómo vas a cargar tu pistola de plasma, vas a apuntar hacia ellos y los vas a rematar con tu pistola M6D. Si no puedes apuntar directo a la cabeza, no hay problema, puedes darles algunos disparos a los cuerpos, pero son muy escuridizos como pueden ver. Aquí está seguro, en este lugar ellos no se van a acercar, ellos no te pueden aventar granadas. Aquí puedes lanzar unos balazos para que llamar su atención. Si ves, el combo es pistola sobrecargada, disparo a la cabeza, ese se me fue. Equipo Como ves, combate. no tengo tan buena puntería, 58, pero... ...quiere decir defendida. que si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Ya solo quedó uno. Y se me escapó por aquí un grande al fondo. Si necesitas munición, que vas a necesitar y energía, aquí hay en esta esquina. Y aquí está el paquete de energía. Hay un elite que puedes matar muy fácilmente por la espalda con un golpe. Después, encuéntrate con tus marines, pero viene una pelea más. Prepara tus granadas lanza dos o tres ganadas a esa puerta con algo de suerte matarás a los enemigos si queda alguno espero que no se le elite pero si lo ves cargas tu poquito de plasma le disparas si no encárgate de los drones aquí al fondo hay sobre escudos están usando las esclusas de nuestras lanchas si tu para de nosotros salimos y ellos entran Adelante. listos ellos Aquí es más fácil si le lanzas directamente una granada a este Elite o lo matas por la espalda, yo no lo hice bien, olvidé que estaba volteado, pero bueno, lo hice funcionar, solamente es este Elite y este Grant. Aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de seguir derecho, vamos a girar, luego a la izquierda, y vamos a lanzar de granadas de plasma estos Elites, si puedes pegárselas, mucho mejor, una granada de plasma aquí puede que una reacción en cadena, así que la tráete para acá. Pero eso puede ser muy útil para ti porque puede que los enemigos mueran como lo acabas de ver. Es gracioso y divertido. Y bueno, esa pelea en realidad fue muy sencilla gracias a tus granadas. Asegúrate de agarrar una mejor pistola de plasma y granadas de ser posible. Si gustas energía, interior, ahí hay un paquete. Estos resgan se me escondieron. Defensiva. A veces ellos este, quedan revueltos con los demás. Ten mucho cuidado de las ganas que te lancen. Aquí también hay munición. Si gustas, en este punto puedes regresar por el otro sobre escudo. A mí todavía me quedó la mitad, por eso no me regresé. Pero siéntete libre de hacerlo. Aquí vamos a ejecutar una estrategia similar. Vamos a irnos al fondo. ir a la izquierda, pero esta vez sí hay enemigos que están un poquito más alerta a tu presencia. Pero también están distraídos con los Marines. De nueva cuenta, lanza granadas. Esta, esta vez no va a ser tan fácil porque van a estar alertas de ti. Pero como ves, ya me deshice de uno. Ahí está otro. Si ves, no soy muy bueno apuntando, pero lo que le pegar la granada. Ayuda mucho que los van soltaron muchas una, granadas. Aquí están tus Marines y, como siempre, en la peor oportunidad cambia por una mejor arma. Aquí ten mucho cuidado. No te Trata de matar los grunts primero desde lejos, la de mayor distancia posible. Lanza una granada para que se desconcerten o esquiven y no te estén disparando. Disparás. Son dos o tres elites y varios grunts. No intentes enfrentarlos de lleno porque van a acabar contigo. Pero. Puedes hacerlo con el combo. Un elite por elite. Como ven. Fue mucho. Mucho. Más sencillo. Matar a los grunts. Y luego combiar a los elites. Con la pistola de plasma. Y tu pistola M6D. Aquí también hay un par de sobre escudos. Vas a tomar uno. Vamos a regresar más tarde por el otro. Lo vamos a necesitar. Y vamos a. Buscar la mejor pistola de plasma que encontremos. Y aquí adelante va a haber munición para tu pistola M6D. Vas a tomar el camino que te indico. Vas a irte por este lado derecho. Va a haber un Elite. Le vas a poder pegar una grana de plasma. Tómate tu tiempo. No te va a ver y luego asoma un poco la cabeza y trata de matar a los guans que veas al fondo. Los elites se percatarán de tu presencia y te empezarán a atacar. Utiliza esta estructura como tu cubierta y mátalos con el combo. Cuando lo hagas, los demás guans entrarán en pánico, te dejarán que los mates muy fácilmente. Si perdiste energía, aquí hay, no te preocupes. Busco una mejor pistola de plasma, pero lo que sí necesitamos es regresar por el sobrescudo. Y como yo aquí tengo todavía parte de mi sobrescudo anterior, voy a agotarlo. Para eso lanzo una granada de plasma, me acerco, pero no totalmente. La cabeza, y verás, me que ahora somos traen dos a mi escudo dentro. y con eso yo ya voy a poder tomar un sobrescudo fresco. Pero no puedes tomar un sobrescudo si es que todavía te queda parte de un anterior. A continuación, sigue la pelea más difícil de esta misión. Probablemente tengas que intentarla varias veces, pero la estrategia que te estoy dando aquí es la más sencilla y confiable que he podido encontrar. Vas a irte despacio por este pasillo, no muy a prisa, espera a que te den un punto de control. No querrás hacer todo lo que hiciste ahorita de nuevo. ¿Tienes ¿Tienes Vas a cargar tu pistola. Subir esas escaleras. Y matar lo antes posible al primer edit que veas. Como ven, no soy muy bueno disparando. Pero lo conseguí. Trata de ser un poquito ágil. Porque se abrió una puerta al fondo. Lanza granadas. Y trata de enfrentarlos. Utiliza estas paneles negros a tu izquierda y derecha como cubiertas no tengas miedo de usar todas tus granadas los enemigos sueltan muchas lo más importante es que mates a los enemigos de este segundo piso una vez que lo logres quedarán un par de enemigos abajo que será mucho más sencillo matar desde aquí arriba esta es la clave de este encuentro. Necesitas estar en el segundo piso. No puedes enfrentar a los enemigos desde allá abajo. Te van a aniquilar muy rápido. Sí. Está por todas partes. Tienen élites. ¡Uy! Una vez todos muertos, toma un momento para recuperarte, encontrar la mejor pistola de plasma que puedas, el mayor número de granadas que puedas reunir. Aquí yo ya estoy lleno. Y esta pelea puede complicarse un poquito, pero si haces lo que indico, será mucho más sencilla. Intenta pegarle una granada de ese elite que ves al fondo y entonces encárgate de los guants, así solamente quedará el elite rojo. Si no lo haces, los dos Elites se van a ir sobre ti y va a ser muy difícil que puedas escapar de ellos. O si lo logras, vas a quedar con muy baja vida. Después, los Guants que quedaron van a huir a esta parte. Resto de la y, personal de a las y de la de lo a los, a los ver, más Elites y Guants. Pero, a diferencia del cuarto anterior... Este sí tiene donde ponerte cubierto. Ahí había un gran escondido. Asomas la cabeza, sueltas tu disparo cargado y tratas de acabar con el t -t. La pistola M6D es, es muy buena, pero no es totalmente precisa. Así que, combinado con mi mala puntería como pueden ver a veces me cuesta mucho a trabajo hablar. la, a la aquí prepárense para abandonar la nave equipos de combate y haga frente a los intrusos hasta que el personal se haya ido buena suerte que hay un las cápsulas de salvamento están despegando hay que darse prisa aquí que munición para tu pistola y un paquete de energía si lo necesitas y bueno creo que no tengo que dar estrategia de el cómo pasar. a la destruyendo las cápsulas de salvamento sin duda no nos quieren en ese anillo Alarma, con puertas cerrándose. Si eres Tenemos que usar como los procesos de mantenimiento de la nave. Sigue el punto atrás, de navegación, ahí, te llevará a un una salida. De munición de pistola para que estés lleno. Ya que se abre esta puerta, vas a tomar este camino que estás viendo. Vas a salir por este cuarto oscuro y tomas este camino que te indico Asesina este lead sin ser visto retrocede, vete por este lado y vamos a intentar pegarle una granada al Lid que se ve al fondo No te preocupes si no lo haces, puedes convearlo con tu pistola de plasma Y aquí puedes ir entre esta salida y la anterior para, para enfrentarlos. Queda todavía una helida azul. Este es el combo Belid. Plasma dispara la cabeza. Y siempre quedará una helida allá. Que no te sorprenda y verlo Una alternativa al combo es dejar ir un disparo cargado de pistola de plasma y lanzar una granada. Puede que sea más sencillo, si necesitas vida, ahí hay. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Carga tu pistola de plasma y... Suelta el disparo cargado antes de le editar el punto. La explosión no será suficiente para matarlo. Tienes que rematarlo con tu pistola. Y después encárgate de este grupo de guns. Debes ser cuidadoso porque a veces entre tantos te pueden dar tus escudos muy fácilmente. O bien pueden lanzarte muchas granadas y acabarte muy muy rápido. Ahora vas a seguir el camino que te indico haces runs puedes matarlos con golpes y te ahorras un poquito de munición o de batería de tu pistola de plasma aquí pude haberlo demostrado mejor pero básicamente tienes que lanzar granadas de plasma a estos elites para encargarte de ellos y después regresarte y tomar este camino alterno para ayudar a tus marines en esta parte sí tendrás cubierta y puedes matar a todos auxiliándote de estas estructuras. Si requieres energía, como puedes ver, del lado derecho hay un paquete de vida. Hay graves daños en la superestructura. Sí, no sé auto. ya casi terminamos la misión. encárgate de este grupo de grunts no creo que tenga mucho problema y cuando te note un elite vente por este lado vamos a flanquearlos habrá un par de grunts aquí difícilmente te notarán y por aquí puedes enfrentar a los elites utiliza tus granadas cómodo combo de pistola sobrecargada y dispara a la cabeza Baby. tienes cobertura por esas estructuras tómate tu tiempo no tienes prisa Uy. ya que hayas acabado con ellos vete por acá quedó todavía un bueno ahí y esta es la última parte de la misión Aquí tendrás granadas de fragmentación. Úsalas libremente junto con tus granadas de plasma. Utiliza esta pequeña estructura para ponerte a cubierto. Solamente está ese lead y los guns que ves al fondo. Como dije, muchas granadas, no escatimes. Solo queda una lancha selva, vida. rápido, sube a bordo Confirma que, que, que todo despegue. Está muerto.